de la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas la colectiva feminista siempre unidas ¿dónde estamos? estamos aquí donde la arena es blanca y el mar es color turquesa donde las piedras hablan pero a las mujeres las callan donde la casta sale cuando es necesario para defender la tierra estamos en uno de los estados más jóvenes del país que por mucho tiempo fue difícil de llegar ahora es imposible de dejar estamos en un estado que reúne todas las nacionalidades pero también todas las desigualdades sociales. Venimos desde lejos, venimos desde cerca, venimos porque el, turisto, el turismo nos prometió prosperidad y una mejor vida. lo que acabamos de hacer simbólicamente, lo que es la puesta de la antimonumenta, este, ya, ya habíamos puesto el año pasado, el 29 de noviembre en Chetumal, pero aquí sí queríamos también ponerla, ¿no? entonces para nosotros fue como súper importante y para las víctimas creo que también hablé con varias madres de víctimas de casos que llevamos y luego me dijeron, me mandas fotos, me mandas fotos por favor, o sea no puedo estar ahí pero estoy de corazón y mandame fotos, entonces para ellas también es importante no invisibilizarlas, ¿no? porque ellas tienen nombre, este, tenían toda una historia que no puede ser borrada así por porque... el, el peor petitorio es nueva administración, acaba de cambiar la administración, intentamos trabajar con la administración pasada, pero fue realmente pues imposible, si nos sentamos casi un año a meses de trabajos que no llegaron a nadie, simplemente como para tenernos tranquilas de que nos estamos sentando a trabajar con ellas, pero en realidad no hicieron nada. Este... Entonces esta es nueva administración, para nosotros es importante pues ver si sí, ahora sí vamos a avanzar. finales del 2017 como que ahí medio nos empezamos a organizar, pero ya lo que detona ya de el colectivo como tal es salir a protestar por la muerte de Bianca Lavastida. El caso de Bianca fue súper mal este, eh, pues, llevado por la policía porque lo tomaron como un robo que salió mal, pero pues en un robo que sale mal no te destrozan la cara. Entonces a ella le destrozaron la cara, este, fue muy cruel su, su asesinato este, y a raíz de eso pues nosotros empezamos a pedir justicia porque en realidad era, era feminicidio y a la Rumi le habían dejado sacar hasta cosas de la casa, o sea realmente ensuciaron eh, toda la escena, eh, ella tenía un iPhone que, lo, que solamente lo podrías desbloquear con tu huella digital. Y nunca lo desbloquearon Hasta la fecha ese iPhone no se ha desbloqueado Entonces realmente la policía no hizo nada Por averiguar qué había pasado Simplemente, ah, es un, es un robo que salió mal Cuando en realidad, o sea, sacó una maleta a la Rumi Y no sabemos si en esa maleta venía la computadora Que según esto le habían robado, ¿no? Entonces realmente todo fue muy mal manejado La fiscal en, entonces, que, es, que era Guadalupe Reyes Pinzón La fiscal de feminicidio este, pues casi casi amenazó a la, a la mamá de, de Bianca la Bastida que no se metiera con los medios, que si no, no le iba a ayudar, como si fuera un favor y si no fuera su trabajo. Y a raíz de eso empezamos a pedir también su destitución de, de la fiscal. Ahorita ellas aún siguen la fiscalía, pero como fiscal de trata y violaciones. Entonces realmente hace mucho que seguimos pidiendo Está su destitución porque es una persona sin perspectiva de género este, y que en realidad ha revictimizado a muchas de las víctimas no solamente de, de feminicidio, sino también de violaciones. En el caso, por ejemplo, en el específico de Ana Gómez, su familia era de Chiapas y hablaba una lengua de Chiapas, no era maya, la verdad no recuerdo, Sosquil creo que era Y no había nadie que tradujera, entonces el papá no hablaba de español y no sabía tampoco escribir, no tenía ni identificación Pues son zonas, eh, personas de zonas indígenas y no había, de, o sea, no hay traductores ni en lengua de señas mexicana, ni en lenguas indígenas ni siquiera hay traductores de, el, de inglés, o sea que es un idioma básico en esta zona porque trabajamos para el turismo. Eh, a nosotras nos han llamado infinidad de veces para que vayamos a prestar el servicio. Parte de las exigencias que hemos pedido es que se pongan a personas traductoras o llegar a un convenio en donde nos paguen a nosotras pues, para hacer las traducciones porque muchas veces tenemos que pedir permiso en el trabajo para ir a apoyar a la fiscalía, para hacer las denuncias. Y obviamente no lo hacemos por fiscalía, sino por las mujeres que van a denunciar. Entonces, eh, pues no, el personal no está capacitado en, en ese ámbito en cuanto no solo a traducciones en lenguas extranjeras, sino en lenguas indígenas. Y hay muy poca empatía también para cuando se levantan las denuncias. O sea, vas a hacer las denuncias y te traen de dependencia, independencia, independencia, y al final, pues, te terminan dando carpetazo a, a, tu, a tu, pues, a tu carpeta, ¿no? Ana fue un feminicidio de diciembre de 2020. Eh, sí, fue diciembre, me parece Que trabajaba en un hotel, en el Hotel Hard rock. De hecho, justamente ahí eh, fue donde se perpetuó el delito Y el Hard rock, pues para empezar, encubrió al, al feminicida No querían dar las cámaras de seguridad Cuando el papá de Ana llega a playa Porque ella que estaba incomunicada Tenía como cuatro días sin saber nada de ella Entonces viene a playa y se corre el rumor en, en las redes sociales de, de Soy Playense, etcétera, sobre este señor, nos contactan a nosotras y damos el acompañamiento. Para esto, el, el vecino de una compañera nuestra hablaba casualmente la lengua y fue quien nos apoyó a hacer la traducción, pero... Al papá lo traían a la vuelta, o sea no le pagaron viáticos, ni siquiera tenía un lugar a donde dormir, ni siquiera le daban, le pagaban las comidas, o sea literal, era, él vino por su cuenta a buscar a su hija y a la semana más o menos fue que encontramos, a ver, bueno encontraron a Ana después de que, o sea encontraron el cuerpo de Ana en diciembre, el 18 de diciembre y ese día convocamos nosotras a una manifestación justo ahí enfrente del de Farrock y cerramos la carretera federal y al día siguiente entregaron al feminicida. O sea, tuvimos que meter muchísima presión en redes sociales, ir al hotel... Pues Ella vivía en Puerto Aventuras, que es un poblado de, que también pertenece al municipio de Solidaridad. Y todo el poblado está, no sé, 10 minutos, 15 minutos del hotel caminando. Todo el poblado fue porque pues, era una chica que conocían, una chica que pues, era muy tranquila, era de Chiapas. Venía pues, a trabajar para ayudarle a su familia de manera económica. Porque pues, bien sabemos que las, la comunidad indígena es la más marginada económicamente en México. No hay un recurso que se destine para ellos y ellas, entonces pues obviamente ella vino con esta ilusión con la que venimos todas pues de prosperidad, ¿no? Precisamente la marcha la hacemos siempre sobre la quinta avenida que es la zona más turística de Playa del Carmen para que no se quede porque la gente viene a Playa del Carmen o a, o a Quintana Roo con esta idea de que es un paraíso y realmente pues no, hay muchísimos feminicidios, o sea, a las mujeres las drogan en los bares, una denuncia en un bar de aquí, justo la chancla a una chica a la que drogaron y violaron entonces todos estos casos pues también que se visibilice en las calles que algo está sucediendo y, y si nos o sea, si alguien nos pregunta durante la marcha qué está sucediendo nos paramos a explicarle por qué estamos marchando porque también queremos que el turismo se entere, porque al final sabemos que es la manera en la que vamos a lograr empujar, pegándole a la economía del Estado y que diga, ay, esto ya me está afectando económicamente, entonces hay que hacer algo porque hablando en vida de mujeres, pues al Estado no le importa. El Estado, desde 2017, tenemos alerta de género hace cuatro años y no han hecho nada. Entonces sabemos que la única manera en la que podemos incidir es pegándola al, al tema económico. Nosotros nos basamos en las notas periodísticas, pero muchas veces esas notas no salen o se manejan como simplemente encontraron un cuerpo y no dicen que si es de mujer o de hombre. Entonces eso como que oculta un poco este número de feminicidios. ¿no? El Estado está reportando 19 feminicidios. Nosotros llevábamos con, con el que acaba de suceder de la hija de una policía 26 y ahorita con el que me acaba de decir la chica que se acercó son 27. Y estamos en primer lugar a nivel nacional este, por el número de habitantes, o sea, 100.000 habitantes, hay muchos más homicidios. Vamos a vernos con la presidenta municipal el 3 de diciembre, vamos a pues, entregarle tanto el PO petitorio, hablar de los puntos y también la agenda feminista. La agenda feminista no la vimos porque es muy larga y abarca no solo la parte municipal, sino abarca la parte este, estatal. Entonces como que queremos ver qué puntos ella se puede comprometer a nivel municipal, y comprometerla a que su administración se avance con algo, que sea, ¿sabes? Okay. O sea, porque estos gobiernos cambian así rápido y ninguno hace nada. Y al final siempre nos dejan como al final ¿no? de la lista, como si las mujeres no fuéramos el 50% de la población.